Nos encontramos en Galápagas, en el pueblo de Galápagas, en la Sierra de Madrid. Os digo, galapagar es un municipio español, por supuesto, situado en la comunidad autónoma de Madrid. Lo estáis viendo ahora mismo. Está ubicado a unos 33 kilómetros de más del noreste de la capital española y forma parte de la Sierra de Guadarrama cuenta con una población de 35 habitantes os voy a ir enseñando este bello pueblo muy cerquita de madrid muy bien comunicado con madrid tiene renfe tiene buses cada cinco minutos y os puedo decir que una casa aquí eh, 600 euros 600, 650 euros puede costar el alquiler de una casa de tres habitaciones. Mirad qué belleza. Os sigo leyendo información de este pueblo. Luego en la descripción os la pongo, ¿vale? Para que tengáis acceso a toda la información. Y os pongo también un enlace a, a otros vídeos de Galapagar de cualquier canal. Mirad qué belleza. Continúa recto hacia Plaza de la Iglesia. como os digo tiene una población de unos 35.000 habitantes y es conocido por el importante patrimonio histórico y cultural tiene la, una iglesia que ahora la veremos Prislines. y os voy a tratar de enseñar este pueblito esta es la plaza la plaza del pueblo y allí al fondo eh, veis el ayuntamiento observar qué belleza de pueblo insisto valor añadido al ladito de Madrid. Mirad esta iglesia. Y no es que necesite ser repoblado, 35.000 habitantes, pero sí para vivir cerquita de Madrid, para que no quiera vivir en asfalto el asfalto, pero sí quiera vivir. Aquí comunicado. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. A ver si os la enseño bien. Fijaros qué bella iglesia de piedra medieval. Esto está en la Sierra de Madrid, que es un entorno muy natural, lleno de bosques. vale. Está al lado del parque natural de la Sierra del Guadarrama. Esta es la iglesia, ya os digo, que se llama Nuestra Señora de la Asunción. ahora os enseño alguna calle más Prilines, una propuesta más para que la tengáis todos vosotros ahí en el cajón de donde de dónde buscar Pues nada Prilines. aquí veis es viernes por la tarde y nada de tranquilidad aquí se sienta la gente para comer un pueblo tranquilo Ya hablo con una chica de una inmobiliaria y, y a ver qué posibilidades hay ya os digo esto está muy comunicado muy muy comunicado por 800 euros un, un piso de tres habitaciones por 600 podría ser un apartamento algo más pequeño como os decía antes que lo he estado verificando con una chica de una inmobiliaria Aquí se come muy bien PRIXLINERS DOYFE restaurante imperial Pueblo tranquilo Pueblo con historia Mirar Prislines qué casa más bonita veo ahí enfrente Ya me han dicho que por 800 euros Un piso de 3 habitaciones A 30 minutos de Madrid Y saliendo autobús sin mirar el horario Cada 10 minutos tenéis un, un autobús Esto es ideal No para repoblar Porque tiene 35.000 habitantes pero sí para el que le guste estar cerca de la, de la capital de España, en estos casos. Aquí podemos ver. Mira, Prilines, un sitio de alquiler. Vamos a ver, para que veáis el teléfono. Viviendas y locales en alquiler. 669-076-074. Viviendas y locales en alquiler 669076074 Mirad qué construcciones, hay una mezcla de construcción moderna con construcción antigua Insisto, no es que sea un pueblito para repoblar, pero tampoco es una gran ciudad 35.000 habitantes, 800 euros, 3 habitaciones, el piso entero ahí hemos visto uno de los buses que van para madrid con mucha frecuencia veis actividad Esta es una de las calles principales un bazar bazar de galapagar alimentación farmacia, no le, yo creo que aquí nos faltan los servicios ahí tenemos una frutería, clínica dental pueblo de la sierra de Madrid fijaros ha pasado un autobús hace tres minutos y aquí tenemos otro son constantes, de verdad que la comunicación aquí es es muy muy importante o sea que hay mucha comunicación que os quiero decir mira os voy a dar otro plus que hablado con la de la inmobiliaria y me ha dado la tarjeta o pues si queréis preguntar os voy a dejar el número una chica muy maja, mira, ni me paga ni la pago, ¿eh? pero si no se ve bien, se llama G Gema Zuazo con Z. El teléfono es 610-742-414. 610-742-414 Gema Zuazo con Z las dos arroba casadiret punto es. Ni me pago ni la pago, pero parecían majos. Le está preguntando por los precios aquí del alquiler y eso. Gema Zuazo, casadirect.es casa 610-742-414. Vamos a ver aquí una propiedad. Mira, el pre las alquilan con plaza de garaje incluida. Plaza de garaje incluida. Y esta, por ejemplo, que vamos a ver, tiene piscina. Mirad qué piscina tiene para el invierno. O sea, perdón, para el invierno no, para el verano. Pues una buena piscinita aquí para toda la comunidad. Vamos a ver qué tal es la vivienda. Sí, hombre, no. Joder, para el calor que hace en la calle. ¿Eh? Que para el calor que hace en la calle se está fresquito. ¿Qué piso es? ¿Cuántas plantas tendrá? Tres, tres. Tres, tres plantas. Tres, y, y un bajo y los trasteros. ¿Y cuál es el.? Y el trastero arriba. Y ese es el de los trasteros, que están escriturados, los trasteros. Sí, sí. Qué buena pintada. ¿Eh? ¿Cuántas habías? Mira la cocina, qué buena cocina tiene, por favor, Mercedes. Qué buena cocina, tiene terraza. Mira. Fíjate, la cocina tiene una terraza. Mira, ahí se han puesto como una, unas colchonetas. Qué chula. A ver, vamos a verla, la veo muy bonita. ¡Qué buena casa! Pues. baño. ¿Tiene luz? La ¿Buen baño? Es un aseo. Un aseo, este es pequeñito, este solo tiene el. Sí, el aseo. ¿Salón? Sí. ¿Qué salón? Con más iluminación, mira, te ha dejado el aire acondicionado aquí. Estás grabando. No estoy grabando nada. Sí, está grabando. No estoy grabando. Casa se puede hacer, se puede hacer vida y no y lo que me gusta que es fresquita la casa. Con el calor que está haciendo ahora, qué vistas, o sea, aquellos estos relojones, ¿tú crees? Siete picos. Siete ah no, el castillo picos. ese de. Castillo de, picos de Frank, y no aquellas sí. montañas que se llama va cerrada. Sí. Tienes sí. unas sí. vistas aquí alucinantes. Claro. Aquí no te van a construir. Es que aunque te construyeran hay que no. En esos pinos tampoco te quitaban. No te no, no esta, esta, no te la van a quitar. No. ¡Qué vistas, por favor! Este y esta es la que va hacia Madrid esta carretera, ¿no? Eso va a... a la autopista a Torre y luego a la autopista. Sí. Y está genial. Ah, me gusta un montón. A ver qué más. Salón, veo que tiene conexión aquí de internet, de teléfono, de todo. Mira, está dejado las lámparas aquí. Claro, yo es que no la pintaba. A ver. Aquí otra habitación, otra habitación, con vistas al otro lado, a ver, con vistas al otro lado, que no estoy sacando vistas, aquí hay otro baño, aquí hay un baño, este ya es el baño principal, Y luego aquí otra habitación. O sea que tiene dos habitaciones completas. Con un buen armario. Y esto 800 euros al mes. Con un buen armario. Aquí se ve que tienen una estantería. Los anteriores inquilinos. Y un salón amplio cuántos metros cuadrados tiene esto y un aire acondicionado Brilines, que la casa es una maravilla pero no grabo más que la inquilina no quiere que lo grabe a pesar de eso por pues vosotros os lo grabo pero vamos son dos habitaciones un salón amplio una cocina dos baños mm, buenas vistas 800 y pico euros Saludos, coreas, prelenas, seguimos para luego. Ya no grabo más aquí dentro, no te preocupes. Buena casa, muy buena casa. Buen radiador, buen radiador. De gas natural es la calefacción, entonces. Todas las habitaciones veo que tienen un radiador muy bueno. Un buen radiador. Lara, escóndete. Todas con su buen radiador. Todas las habitaciones tienen un buen radiador. He tenido autorización para enseñaros la cocina. Me ha costado, Elena, Me ha costado. Porque simplemente la estamos visitando. No es que la inquilina viva aquí. Mira, mira qué cacho cocina. Mira qué cocina su extractor y su caldera de gas natural que puede costar para calentar esto pues a lo mejor 100 euros al mes para tenerlo súper bien caliente mira qué buena caldera tiene fregadero y muy amplia te la alquilan con el horno con el este pero veo que no trae ni la, la lavadora no la trae pero vamos la veo bien muy buena cocina y por cierto muy limpio lo tienen todo muy limpio Pues primer ya habéis visto un poco galapagas y, Insisto me dice mucho que está eso al ladito de madrid al ladito sin dificultad cada 10 minutos te sale un bus no digo que vengáis o no vengáis pero es una opción más coches se ven, ¿eh? veis que pasan coches lo he dicho varias veces, lo repito 35.000 habitantes pero no 100, no son 100.000 o 200.000 vale ni los 4 millones que puede tener Madrid, tampoco es un pueblo despoblado una opción para todos los prilines para que los prilines tengáis todas las opciones, bueno me voy a despedir desde Galapagar Ahora os dejo, insisto, en los enlaces, eh, una descripción de Galapagar y también para que busquéis vídeos en YouTube de, de este pueblo y lo podáis ver. El canal de referencia para que el que quiera venir a España y una vez aquí hace las cosas bien. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque te enseñamos cosas de migración, no solo de vivienda, como ha sido hoy, migración cómo arreglar los papeles, cómo estar regular en España, haciendo las cosas bien. Que... y díselo a tres personas y ponnos like, saludos cordiales Prilines, nos vemos en 24 horas Prilines, nos encontramos en Galápagos en el pueblo de Galápagos en la Sierra de Madrid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 ...que se llama Nuestra Señora de la Asunción. Ahora os enseño alguna calle más, Prislines. Una propuesta más, para que la tengáis todos vosotros ahí, en el cajón... ...de dónde, de dónde buscar. Pues nada, Prilines. aquí veis... ...es viernes por la tarde y nada, y tranquilidad. Aquí se sienta la gente, para comer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 Gema Zuazo con z las dos arroba casadirect.es Ni me pago ni la pago, pero parecían majos. Le he estado preguntando por los precios aquí del alquiler y eso. Gema Zuazo casadirect, arroba casadirect.es 610-742-414. Vamos a ver aquí una propiedad.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 Y ese es el de los trasteros que están escriturados los trasteros. Sí. Qué buena pintar. ¿eh? ¿Cuántas habías? mira la cocina? Qué buena cocina tiene. Por favor, Mercedes. Qué buena cocina. Tiene terraza. ¿Tiene?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 Tiene luz. Pues la Buen baño. Es un aseo. Un aseo. Este es pequeñito. Este solo tiene el. Sí, el aseo. Salón. ¿Qué salón? Con ah, más iluminación. Mira, te ha dejado el aire acondicionado aquí. Estás grabando. No estoy grabando nada. Sí, estás grabando. No estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer? Se puede hacer vida y no, y lo que me gusta que es fresquita la casa sí, no, con el calor que está haciendo ahora. ¿Qué vistas? O sea, sí. aquellos torrelodones, ¿tú crees? Esos siete picos. Ah, no, el castillo el ese de, castillo de, siete picos de y aquellas montañas ¿Qué sí, sí. que se dan, cerrada Tienes montaña? unas vistas aquí alucinantes, lo que claro. Que nadie te lo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 los anteriores inquilinos un salón amplio cuántos metros cuadrados tiene esto pues, y un aire acondicionado Brillines, pues, pues, que la casa es una maravilla pero no grabo más que la inquilina no quiere que lo grabe yo a pesar de eso por pues vosotros os lo grabo. pero vamos son dos habitaciones un salón amplio una cocina dos baños